Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles, bendito sea el Señor por este nuevo día que nos regala, lleno de bendiciones, lleno de gracias. Usted y yo, mis queridos hermanos, súper bendecidos por el Señor y con la alegría de sentirnos en esa bendición, vamos a iniciar esta jornada con gratitud a Dios. Digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí, aunque nunca pasará sed, pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo que resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cómo nos llena de esperanza esta palabra el día de hoy? Señor, que siga insistiéndonos, el que cree en mí, tiene vida eterna. Nunca pasará hambre, nunca pasará sed. Como la fe en el Señor, una fe en libertad, una fe eh, en amor, en respuesta a la bendición de Dios, nos va a llevar a ese lugar paradisiaco, a los brazos de Dios donde estaremos bien, donde no nos va a pasar nada malo, porque el amor de Dios nos cobija, nos protege. Y sigue diciendo el Señor, y esta es la voluntad, que ninguno se pierde. Aquí ninguno nació para el infierno para estar condenado. nacimos para estar en la presencia de Dios para llegar al cielo para vivir en el cielo Dios quiere que todos los hombres se salven dice el apóstol San Pablo es el deseo de Dios la salvación para todos pero dice también si sí, esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna también tenemos que responder mis queridos hermanos y la respuesta es una fe integral porque a veces reducimos la fe a pequeños actos o a través de algunos actos religiosos, o a tener un objeto religioso y la fe involucra toda la vida, todo, todo el tiempo, todos los lugares. Pidiéndole al Señor todo, por eso la fortaleza para vivir este santo día en su santa presencia. Vamos a nuestra jornada, a nuestro trabajo, al quehacer de cada día. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y los guarde.